Venimos a una cita ciega Lo que pasa es que Pipe y Su nos van a presentar a unos amigos para que pasemos la Navidad juntos Con San Valentín, pero muy extraño No, no, no me gustó tonología Perdón por algo Hey guys Hey guys Día 20 de Diciembre Episodio 17 del Navi Tap. Como podrán notar hay un Ahí está. como podrás notar hay una lea de diferencia entre los números eh, pero bueno salté tres episodios así que ahora eh, ve porque igual hay cierto como cierto que cada uno tiene ciertas celdas en la batería y entonces hay una celda para la pega Otra para la familia para el blog para entonces algunas veces uno de esos aspectos necesita más energía que lo otro, entonces, es como en las películas, así como... Oh, eh", como Iron Man, así como... Ah, quiero toda la energía en los propulsores de los pies o algo. No soy Iron Man, pero es como... Pero varias cosas han pasado. Tuvimos el cumpleaños de La Kitten. Fui a ver Rogue One. Siglos que no lloraba una película. Ondas, siglos. Sí. Además, otras cositas. ¡Dónde está, Teo! ¡Dónde está el Teo! Voy a buscar el Teo. Sí. ¡Teo! Yo tenía en contra el árbol en Navidad. ¿No? No. Y... Tenemos árbol. Bueno teniendo arbolito podemos recibir regalos ya. Hacer regalos es súper, súper, súper difícil. En lo personal a mí me gustan los regalos, los accesorios. Me gustan los objetos. Me gustan los lápices, están accesorios para la bicicleta, accesorios para la música, uñetas Nunca, nunca están de más. Hay dos, dos factores que tienen un buen regalo. Uno es un objeto que yo al verlo me hizo acordarme de ti y al momento de regalártelo, ese objeto tiene que hacerte acordarme a mí. O sea, siempre tienen que estar los dos. El segundo tiene que estar menos, pero nunca el segundo debe estar más. Porque uno debe tener presente al regalado y no al que regala. Tener presente. Presente. ¿Cómo te regalo. La weá. Uy, uh, güey. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.